Ya la primera parte de este panel de día lunes eh, con la senadora democrática cristiana Jimena Rincón. Jimena, cómo estás? Muy buenos días, Fernando. Eh... Y también estamos con eh, el diputado de renovación nacional Sebastián Torrealba. Seba, cómo estás? Hola Fernando, hola Jimena, cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. A ver, parto por ti, Jimena, ¿por qué no nos explicas un poquito en detalle en qué consiste este acuerdo que se llevó, eh, que involucra 12 mil millones de dólares de fondo y una serie de otras cosas que a ver si las puedes eh, dejar lo más claras posible? La vamos a tratar porque, al igual que, que tú y que probablemente Sebastián, no hemos estado interiorizando del. ...de este acuerdo a partir de las noticias del día de ayer... ...y del documento que es un documento extenso... ...tiene eh, 14 páginas... Eh, ...y comprende medidas administrativas... <coughs> eh, ...proyectos de ley y eh, que van a ser enviados... Y, y, ...y leyes o proyectos de leyes pendientes de tramitación. Yo creo que lo más eh, destacable del acuerdo del día de ayer... Eh, es este ingreso familiar de emergencia eh, mayor. Eh, no voy a recordar todo lo que fue la discusión del primer ingreso familiar de emergencia y el tema de la insuficiencia del monto, el que era decreciente, el que no comprendía a todos. Voy a decir que este es un monto mayor, estamos hablando de mil pesos eh, por eh, familia, por persona, perdón, eh, con una base de cuatro personas y con eh, además un universo del 80% eh, más vulnerable o vulnerado del de, de ingreso social de hogares, del registro social de hogares, y eh, que además es más largo en el tiempo. Creo que eso es eh, lo más importante de este acuerdo, eh, además de obviamente el anuncio de mayores recursos para las municipalidades, eh, aporte a organizaciones sociales de la sociedad civil y mayores recursos de eh, salud. Eh, hay además un, una serie de medidas en materia de financiamiento pymes, eh, fomento a la inversión y eh, privada y además eh, revisión y entiendo incremento del fogape. Eso para decirlo en grandes en grandes rasgos sí. desde el punto de vista de lo que es este acuerdo. Pero lo más importante, Fernando, yo creo que es el ingreso familiar de emergencia que sube en monto y además eh, aumenta respecto del universo que va a haberse beneficiado. Eh, desde ese punto de vista, Sebastián, eh, eh, uno de los temas que más se ha conversado y que probablemente su caso más extremo es, son las cajas de alimentos es cómo se distribuyen las ayudas que el Estado ha planteado en época de pandemia. Hay un porcentaje de gente que siempre estuvo invisibilizado eh, durante la normalidad de la economía y que probablemente es de las que más necesita este tipo de ayuda. Eh, ¿Cómo se materializa eso? Bueno, primero, primero, Matías, o sea, Matías, perdón, Fernando, con el, con el, <risa> con el ingreso familiar de emergencia. El ingreso familiar de emergencia es probablemente la, la, la acción más concreta, más rápida y más más efectiva eh, de, de este paquete de medidas. Eh, que, como dijo la Jimena, se está, se está ampliando. Y eh, aquí, eh, aquí nosotros, los, los que estamos en, en la derecha de, de la Cámara, hemos recibido muchas críticas porque dicen, bueno, ya ahora lo, lo amplían, pero antes no quisieron ampliarlo. Y la razón es, es muy simple, porque porque sabíamos que necesitábamos guardar recursos para lo que venía, y esto es lo que viene. Es una gran política pública que no solamente, complementa, que, que no solamente implica el IFE, sino que además muchas políticas públicas más. Eh, que a mí me parecen, me parecen muy potentes eh, y, me parece, y me parece Matías súper importante que haya nacido a través de un acuerdo <ríe> Oye, oye el... Sácate, sácate, el, sácate el Matías de la cabeza bro. Sí, es que no sé por qué estoy diciendo Matías Yo no tengo ni un problema, pero Matías va <ríe> en la noche la, Oye, está, eh, te quedaste pegado en la noche, quizás, ¿qué pasó? Sí, algo, algo pasó ahí Dale nomás, sigue una, una conversa con un amigo largo hasta, hasta tarde eh, Fernando, el, a mí me parece, pero a mí lo más importante eh, desde el punto de vista más general, me parece que, que es muy bueno que este acuerdo, este marco general, haya salido de un acuerdo amplio transversal eh, donde sumaron todas las, la, las fuerzas políticas eh, y que finalmente eh, pone en relevancia la, la política grande, la política que tiene que eh, activarse ahora y esperemos de que todo lo que tenga que ver con eh, que, que tenga que ver con legislación de este plan. Eh, se haga de manera, eh, primero, rápida, sobre todo aquellas, aquellos, aquellos proyectos que son de más urgencia, como el ingreso familiar de emergencia, pero también se haga con la misma altura de miras que se hizo esta mesa de conversación. El, el, el aporte de, los, de estos economistas creo que es súper, súper relevante, porque también actúan de manera transversal. Yo, creo, yo quiero relevar, eh, Fernando, la importancia de este acuerdo, porque probablemente después del acuerdo del 15 de noviembre eh, de los acuerdos más importantes en, en los últimos 20 años en Chile eh, Jimena Mira, eh, yo no voy a entrar a, a polemizar porque de verdad creo que hay que mirar para adelante, solo decir eh, querido Seba que, que lo peor es guardar cuando la crisis es tan, tan dramática y yo creo que este IFE 2.0 como le llamaron en el protocolo eh, que tiene todas estas características, tiene cosas eh, de verdad importantes, como por ejemplo el que va a ser compatible con eh, los beneficios de protección al empleo, seguro de cesantía, apoyo a los honorarios, pensiones contributivas y no contributivas. Y se va a computar considerando un criterio que complementa los ingresos del de grupo eh, familiar, lo que obviamente es importante, y además va a incluir a sectores que no incluía el primero, como los feriantes, los coleros, los pescadores artesanales, los pisquineros eh, las trabajadoras de casa particular, eh, en fin, que creo que es súper importante. Y eh, eso eh, va en la línea de lo que se venía diciendo por los expertos. Eh, y por eso era tan importante hacerlo ahora y no después, no guardar para después, que no le, le va a permitir a, la, a las personas, a las familias, de eh, más bajo eh, ingreso, las personas vulneradas en nuestro país, no tener que optar entre el sustento y la salud, y van a poder cumplir con las medidas de confinamiento, cuarentena, en fin, que son tan necesarias en este en este minuto. Yo creo que eso es importante, eh, esta necesidad de, y lo, lo decíamos hace tanto tiempo, de cambiar la estrategia, de permitir que las familias se queden en sus hogares, eh, no puede ser posible si no tienes recursos para poder responder a eh, las necesidades de alimentación, de medicamento, de, en fin, eh, de servicios que son fundamentales para poder permanecer en tu hogar. Sí, eh, y ahora, ¿esto eh, tiene, tiene algún tipo de, de plazo de entrega, Sebastián? Eh, hay una... Porque esto, esto es inmediato, se necesita hoy día eh, este tipo de apoyo. Eh, y una de las cosas que se ha topado evidentemente que es más notorio en cosas materiales, como la caja de alimentos, pero una de las cosas que se ha topado es justamente en el acceso a las personas que tienen que recibir el, el, el beneficio. ¿Cuál, ¿Cuál es el tiempo en que se estima de que esto, esta, esta ayuda está desplegada en todas las personas que lo necesitan? Bueno, lo que hemos conversado con el gobierno es que se presente el proyecto lo antes posible. Tengo entendido que el proyecto se del ingreso familiar de emergencia se ingresa hoy, Todavía están viendo por qué, cámara, por qué se ingresa por la Cámara de Diputados o ingresa por el Senado. Eh, pero la, la idea es ponerle discusión inmediata para estar pagando el primero de julio. Eh, el, el, recordemos que el IFE se empezó a pagar hace unas semanas atrás y la idea es poder concatenar y juntar estos estos dos beneficios para que el primero de julio se esté, se esté ya pagando y la gente esté percibiendo esto. Eh, eh, de aquí hay una metodología de pago a través de cuentas RUT. Los que no tengan cuentas RUT se les va a habilitar cuentas RUT. Por lo tanto, el, el pago va a ser bastante eh, más rápido y más eficiente pues, toda vez es que tenemos la, tenemos la, el aprendizaje del, del proceso anterior. Eh, pero pero nuevamente, esto esto requiere de urgencia. Eh, me parece bien de que el, el gobierno le haya puesto una discusión inmediata. Ya sabemos bastante bien en el Congreso cómo opera eh, este, este este este ingreso familiar de emergencia y por lo tanto yo creo que no debería haber mucho problema eh, sí. en la discusión y debería ser bastante rápido entonces tener esta semana ya aprobado el ingreso familiar de emergencia. Oye, eh, un punto eh, y te lo pregunto directamente a, a ti, Jimena, eh, que ha, volvi ha vuelto a cobrar vigencia eh, estuvo planteado en un momento dado, pero que ha vuelto a cobrar vigencia, entre otras cosas porque lo, lo apoyan y lo, y, y lo plantean eh, personas del de propio gobierno, como hoy día tuvo una, una conversación en la mañana con la eh, entrevista, primera entrevista del día con el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, que es el uso de un porcentaje de los fondos de la AFP. Eso que era anatemático y que al principio, cuando se postuló por primera vez, era... pero Prácticamente un no rotundo, eh, como que ha cedido un poco de, poco, de a poco ha cedido la posibilidad de que eso eh, efectivamente tenga que implementarse, si es que acaso no alcanzan los recursos propios de este tipo de acuerdo. Ay, eh, la que lo planteó efectivamente por primera vez fui yo. Sí, pues, eh, por, eso junto, usted, por eso te pregunto a ti. Exacto, junto a otros colegas, y yo me alegro que el alcalde Carter, eh, estuvimos en una, en una conferencia de Vía Zoom el día pasado con eh, el senador Sandoval de la, de la UDI con el senador eh, Alfonso Urresti del Partido Socialista en este punto. Eh, y se han escuchado voces como la del ex presidente del Banco Central, Roberto Saller, o de Bernardo Fontaine, o de ex superintendentes como Álvaro Gallego, en fin, que respaldan esta iniciativa. ¿Por qué? Porque el ingreso familiar de emergencia. Eh, o eh, el apoyo eh, a través de la, la Ley de Protección al Empleo y el Seguro de santía o la Ley de Apoyo a los Trabajadores Independientes, no van a ser eh, suficientes para un segmento de eh, la población de okay. los trabajadores que hoy día no van a calificar para esos eh, instrumentos, que tienen plata en sus cuentas de, de ahorro y que están en una situación crítica. Entonces el poder retirar parte de los ahorros en dos modalidades. Una, como un aporte del Estado que se materializa eh, cuando esa persona se va a pensionar con un bono de reconocimiento que le devuelve lo que lo que retira, o con, como un autopréstamo para quienes eh, son de eh, nivel más alto de ingreso y que lo devuelven eh, a, su, a su fondo de ahorro obligatorio. Eh, y nosotros creemos que esto es importante. ¿Por qué? Porque hay muchos en nuestro país que no van a calificar para el ingreso familiar de emergencia, que no van a calificar para la suspensión laboral porque perdieron su trabajo y eh, requieren pagar cuentas requieren alimentar a su familia y tienen plata de su ahorro en sus cuentas eh, que son de su propiedad y por lo tanto el abrirse a esta medida excepcional en una, medida, en una época excepcionalísima de pandemia eh, parece de toda necesidad y no es considerada hoy día ya tan aberrante como se decía al principio, y en estas modalidades no es pan para hoy y hombre para mañana, sino que es un aporte del Estado a los demás bajos ingresos y un autopréstamo a los que tienen más. Sí, Sebastián. Sí, eh, mira, a mí siempre me ha parecido una una muy mala idea el, el, el retirar los, los fondos de pensiones, eh, Toda vez que hemos visto algunos ejemplos fuera de fuera de, Chile, fuera de Chile de qué es lo que ha pasado con eso, lo que ha pasado en Perú. La verdad que yo yo siento que en momentos de crisis es donde tiene que estar el Estado. Y yo le pondría mucho más fuerza, mucho más cabeza, mucho más eh, urgencia, a medidas que son eh, las que reactivan la economía. Como por ejemplo eh, el plan de inversión de obras públicas. Como por ejemplo el, el, el subsidio a la contratación que, estamos, que tenemos que eh, hacer con urgencia para poder en que tal liquidez a las empresas y, la, y además que puedan eh, con, recontratar a las personas que están perdiendo su trabajo la verdad es que el, el, lo que dijo la Jimena es muy cierto el eh, eh, pero a ella no le convence mucho pero el, el, el sacar los fondos de acp están para hoy y para mañana eso, esa, esa es, eh, es no, cuando, no estamos, cuando se restituyen o sea, estamos, ese es el punto es que la evidencia de Jimena el país te, te, te demuestra te demuestra por ejemplo que cuando se da permiso para poder sacar esos recursos es que que es separadamente o sea, que, que no son necesarios entonces o sea, sean, que, cuando no se... déjame, eso déjame, terminar, Jimena, que... déjame terminar Jimena el el, el el yo creo yo creo y, y, la, y lo que y lo que propone la Jimena es muy legítimo y hay que discutirlo no y, y evidentemente uno tiene una posición y la va a defender pero yo creo eh, que lo más eh, responsable lo más urgente es echar a andar la economía. Y eso significa, eso significa eh, que el, el efecto de eso es que las personas recuperen su trabajo. Yo yo prefiero hacer todos los esfuerzos necesarios, hacer todo el gasto público necesario para que las personas recuperen su trabajo, que empezar a ocupar hoy día los recursos que esas personas han ahorrado para su vejez. Volvamos, eh, esto es verdad. A ver, eh, Sebastián... Perdón, de aquí termino. Las pensiones son efectivamente pensiones, son recursos para que finalmente sean ocupados al momento de la jubilación. Hoy día el Estado, y con este marco de acción que se estableció ayer, 12 mil millones de dólares, tiene la capacidad, creo, de, eh, de, de reactivar la economía, de recuperar trabajo, y, y creo que eso es lo que nos tiene que quitar eh, el sueño en esta discusión. Ahora, evidentemente una discusión legítima... Eh, lamentablemente si se presenta desde el Congreso, no lamentablemente eh, eh, está así estructurado eh, si se presenta al Congreso es absolutamente inconstitucional eh, y por lo tanto eh, yo creo que hay que centrarse en la discusión que está en este marco de acción que son los próximos 24 meses para reactivar la economía y así no tocar los recursos del futuro los trabajadores Sí, casi siempre Jimena eh, y, tú, y, y te he escuchado la respuesta por eso que te, te voy a hacer la antesala para, para eso cuando sale esto sale un poco lo que planteó Sebastián al principio que hay evidencia de que esto no funciona porque Perú porque Perú porque Perú eh, y, y la verdad es que entiendo yo que lo, la situación peruana fue bastante distinta en términos de lo que se de lo que se está planteando acá. Jimena. Efectivamente es mal ejemplo porque la evidencia no existe estamos hablando de una situación excepcional en una época de pandemia y con una modalidad de eh, bono de reconocimiento para los menores ingresos, donde el Estado devuelve esa plata al momento de pensionarse el trabajador, por lo tanto le da tiempo al Estado para poder hacerlo, o de autopréstamo y esa persona de mayores ingresos la va devolviendo eh, también en el tiempo antes de pensionarse. No hay evidencia de esto. Y el que lo sostenga la verdad es que se equivoca, porque está comparando algo que no es eh, lo que nosotros estamos proponiendo. Y segundo, el eh, cuando se dice hay que apostar a lo que el Estado puede hacer, el Estado está haciendo un esfuerzo para un segmento de la población. Hay una importante cantidad de trabajadores y trabajadoras que están hoy día sin ingresos, que pertenecen a la clase media, que tienen plata en sus cuentas y que no tienen plata para vivir. Por lo tanto, no entender aquello es hablar desde, y perdona Sebastián, desde la comodidad que nosotros tenemos donde tenemos nuestros ingresos. Hay gente que hoy día no tiene para comer, no tiene para pagar sus cuentas, tiene plata en sus cuentas de ahorro de la AFP, y no puede disponer de ellas. Entonces, estamos hablando de una medida excepcionalísima. Y Entendiendo, además, no. perdona, eh, perdona, Jimena, perdona, pero sí. además ahí yo quiero agregar un punto. Entendiendo, además, que a esa persona le han dicho toda la vida de que esos fondos son suyos. Son de ellos, exactamente. Sí. Porque ahí podemos entrar en otra discusión, pero por lo menos te dicen son tuyos. Exacto. Y quiero agregar algo, porque Sebastián dice, yo prefiero apostar a la reactivación de la economía. Oye, si yo también quiero apostar a la reactivación de la economía, pero hoy día no puedo reactivar la economía porque tengo que salvar vidas. Y eso supone que no hay reactivación posible dentro de los dos siguientes meses. Y a esa gente le tenemos que dar de comer. Y las inversiones en obras públicas, Sebastián, tú Fernando, yo sabemos que son lentas que las inversiones públicas son lentas. Entonces no es, vamos a construir puentes, vamos a construir caminos y esto parte mañana. No es así. Entonces, hablemos desde lo que está sintiendo y padeciendo la gente hoy día. La clase media no tiene respuestas y tenemos que ser capaces de lograr medidas inteligentes, excepcionales, que obviamente se pueden y se deben estudiar. Y Sebastián hace un, una cápita y dice... Eh, nosotros no podemos presentar proyectos de ley porque son inconstitucionales, es verdad y lo que nosotros dijimos el día sábado es que vamos a levantar un proyecto de acuerdo para que el presidente se pronuncie de este tema Oye, el, Jimena, esos proyectos de acuerdo ya son... Uf, hay millones en el Congreso en, en, en, en, pero, en no, el pero no, pero no respecto a esto Sebastián, este, y el presidente y... tiene que pronunciarse porque ese plan de, anunciado ayer no alcanza a todos los hombres y mujeres de nuestro país que la están pasando mal. mal. No sé si te pasa a ti, pero a mí me escriben, me llaman por teléfono, eh, señora Jimena, no tengo que pagar el arriendo, señora Jimena, no tengo que darle de comer a mis hijos, señora Jimena, ¿qué voy a hacer porque no tengo trabajo? Y esa gente no califica, no califica en el IFE. Bueno, lo, el, el, mira yo te pongo un ejemplo al revés el, el, el ayer conversaba con una persona muy cercana muy cercana a mí o sea demasiado cercana pero eh, y una de las cosas que él eh, me decía porque vivió una situación en los últimos eh, año y medio yo diría en último, después del estallido social en adelante una situación donde perdió absolutamente todo lo que había trabajado en su vida eh, hablábamos específicamente de lo que lo bueno que era ...haber ahorrado y haber tenido para su vejez... ...para poder asegurarse cosas mínimas. Eh, eh, y eso me lo decía un pensionado pero ayer, ayer... Pero, cero no estoy hablando de pensionados... ...estoy hablando entonces, de gente activa... ...que hoy día perdieron sí, todo. Por eso, te, por eso yo te quiero decir lo, lo siguiente, eh, Jime... ...de que yo creo... Y, esto, y, y, y, y, ...y la posición mía creo que es igual de legítima que la tuya... Eh, eh, ...yo creo de que hoy día es mucho más eh, relevante, importante el echar a andar, a ejecutar este, este, este acuerdo... Pero si yo no he dicho que no. Yo el, lo que digo el, es que no le alcanza a todos, nada más. Jimena, si, si, si, si me dejas hablar, te, te, te lo agradezco. El, el, el, el, que se va a andar con mucha velocidad este este acuerdo, eh, y que si tú tienes una idea con respecto a los fondos de las pensiones, bueno, empújalo, lo que quiera. Eh, yo estoy en desacuerdo con eso, porque creo nuevamente que spam para hoy y hambre para mañana es una mala política pública, eh, porque finalmente... Vamos, vamos a ocupar recursos, tú dices como un préstamo, que tú sabes que finalmente esos préstamos nunca van a volver. Entonces, el, el, el finalmente, hoy día, lo que tenemos que hacer es echar a andar la economía, recuperar los trabajos, recuperar el crecimiento. Pan, la única no, forma, perdón. echar a andar perdón, la economía, perdón, Sebastián, perdón, tienes que cuidar perdón, a la Jimena, gente que se quede en su casa. Jimena, te, te he escuchado con, con mucho respeto. El. el, el, el y tú sabes perfectamente de que la mejor política pública para que a las familias chilenas les vaya bien es que volvamos a crecer, y eso sí se puede hacer, y se puede hacer, al menos, y se puede empezar a hacer con el acuerdo que se firmó ayer, que es muy, ver, pero... muy, muy potente. La, la, los, la, los aportes que hay ahí, eh, y yo sé que estoy en minoría porque los dos piensan igual, el, el, los, los aportes que hay ahí para las pequeñas y medianas empresas son relevantes, los recursos que hay para ayudar a las empresas que son estratégicas y que hay que impulsarlo con mucha velocidad para generar volver a generar trabajo son súper importantes, entonces eh, yo quizá el, lo, el, el llamado es eh, a ponernos a trabajar con mucha fuerza en lo que se aprobó ayer cada uno tiene el derecho de plantear lo que quiera eh, pero aquí hay que, hay, que, hay que decirle la verdad a la gente todos aquellos parlamentarios que insistan eh, eh, con el tema de, la, de las AST, tienen que contar la gente que no tiene las facultades para poder, pa poder hacerlo yo creo que es más importante echar es a andar con velocidad este proyecto o la cual, eh, por eh. sí mira la, la gente a esta altura que ha seguido este programa sabe hasta la saciedad, porque lo he dicho todas las veces que sea necesario que los diputados y los senadores están inhabilitados para presentar proyectos de ley que impliquen eh, gasto público eh, y que por lo tanto el único que lo puede hacer es el Ejecutivo. Eso además forma parte de uno, a mi modo de ver, en, en, en opinión personal, de, de las dificultades que hay a veces para poder eh, generar políticas públicas que se necesitan, y, y si es que el proceso constituyente eventualmente eh, continúa eh, como eh, después de la pandemia, eh, lo que tú vas a ver eh, se hace en, en, en que va a ser bien discutido, eh, entre otras cosas, este punto. Eh, claro, porque, no. eh, porque justamente es una de esas cosas que eventualmente eh, eh, bloquean el que puedan salir cosas que, o se discutan cosas que no estén, eh, eh, no esté de acuerdo el Ejecutivo. Pero, en fin, te quedan dos minutos, Jimena. Gracias, Fernando. Yo, ah, yo creo que no es bueno con, eh, confundir a la ciudadanía. Nadie está hablando de que no haya que apoyar este acuerdo. Eso está... Eh, eso hay que darlo por hecho lo que estamos diciendo es que este acuerdo eh, alcanza o beneficia a un grupo importantísimo por cierto de la población pero hay otro segmento que queda fuera, que no está considerado y es personas de más ingresos que hoy día no los tienen que están cesantes que no pueden reactivar su empresa que eh, requieren eh, sostener a sus familias y si nosotros les estamos diciendo que hoy día cambia la estrategia, que tienen que quedarse en sus casas, que tienen que cuidar su salud, tenemos que darles ingresos. Y si no están comprendidos, porque no son parte del 80% de los más vulnerados en el, ingreso, en el registro social de hogares, y tienen recursos ahorrados en sus cuentas, tenemos que darles una salida. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Y qué es lo que decimos? Presidente, por favor, evalúe esto y hágalo ahora, porque después va a ser tarde. Todo el plan de financiamiento a las pymes, de incentivo a la contratación de trabajadores, de impulso fiscal para el plan de reactivación. Sebastián, tú sabes que no va a ocurrir dentro de los próximos dos meses. Y esas familias requieren recursos. ¿Quién se los va a dar? No están dentro del plan aprobado el día de ayer. Tenemos que irnos. Eh, este es un tema pendiente y que probablemente va a ser discutido eh, cuando se decía, como dijo el diputado Torrealba si sí que entra por la Cámara de Diputados o por el Senado por el Senado, o el Senado. El muchas gracias a los no dos, que, que vaya bien, muchas chao gracias.